Y vamos a ver, en, la segunda, en esta parte, el razonamiento por inducción sobre los números naturales. ¿Cuál es el esquema que se tiene en matemáticas para demostrar que todos los números naturales cumplen una propiedad? En fin, tenemos los infinitos números naturales. Bueno, ¿cómo puedo demostrar una propiedad para todos los números naturales? Pues se hace por inducción y si la propiedad que quiero demostrar, es la propiedad P, se distingue en dos casos. En el caso base lo que se hace es demostrar que el cero tiene la propiedad y en el caso inductivo se supone que M tiene la propiedad y se demuestra que el siguiente de M, M más uno, también. El suponerlo es lo que se llama la hipótesis de inducción. Bueno, pues vamos a ver una aplicación sencilla en la que se demuestra una propiedad por inducción sobre los naturales. Y el ejemplo es el siguiente. La función repite, lo que hace es crear una lista en el que el elemento, una lista con n el elementos, en donde se escribe n veces el elemento x. Por ejemplo, repite tres veces el 5, pues me va a crear una lista con tres elementos y los elementos son todos iguales a 5. ¿Y cómo se hace la definición? Pues la definición es por inducción e el primer argumento, si es 0, me da la lista vacía. Y si es n, bueno, o n más 1, pues me va a dar x y repite n menos una veces x. Una propiedad que vamos a demostrar es que el número de elementos de repite n veces tiene que ser igual a n. Bueno, como siempre, aquí hay algo de lesión, pero poco. Lo vamos a hacer por inducción que como la definición ha sido por recursión en el primer argumento la inducción la vamos a hacer sobre el n sobre el primer argumento caso n igual a 0 si n es igual a 0 me quedaría repite 0 y por la primera ecuación de repite repite 0 veces x que me va a dar la lista vacía y por la primera ecuación de la definición de longitud la longitud de la lista vacía es 0, con lo que ya tenemos que la longitud de 0 veces, de repite 0 veces x es 0. En el caso inductivo, ¿qué es lo que hago? Supongo que se cumple para m y la tengo que demostrar para m más 1. Pero m más 1 es e, x y repite m veces x. Aquí, ¿qué he utilizado? En este paso, le he utilizado la segunda ecuación de la definición de repite. Y ahora aquí tengo longitud de una lista que tiene primer elemento X y resto. Por la definición de longitud, eso tiene 1 es más la longitud del resto. La longitud del resto. Bueno, y ahora viene el par, la parte importante. Aquí tengo repite x. la hipótesis de inducción que dice que para M se cumple. Luego repite la longitud de repite x utilizando la hipótesis de inducción, ¿quién es? M, y ahora por una propiedad simple de la de la aritmética, 1 más M es lo mismo que M más 1, y ya hemos concluido la demostración. Bueno, pues ¿cómo se traduce esta demostración a ve Por allá son demostraciones por inducción. Bueno, vamos a cambiar de ventana. Vamos a Isabel y empezamos primero con el esquema. Como siempre, ¿cómo se llama el esquema de inducción para lo, de, de inducción sobre los números naturales? Eh, la forma de nombrarlo es, sigue siempre un criterio que es poner primera, primera parte del nombre, el tipo de datos, en este caso los números naturales, un punto y el esquema de inducción veis que es parecido al criterio que antes habíamos hecho con las reglas de simplificación, que era el nombre de la función punto y sin. Bueno, y si le pregunto quién es ese esquema, me lo muestra aquí. En fin, aquí me lo está demostrando mostrando con con interrogantes. Aquí lo he escrito de una forma más compacta. Mira, qué es lo que dice esto aparte de, de aquí. Esto es lo que dice que el cero cumple la propiedad P. Y esta parte de aquí, ¿qué es lo que dice? Este es el caso inductivo, es ¿eh? lo que viene a decir. Sea n un número cualquiera. El sea n, es eh, esto de aquí. Suponer que n cumple la propiedad P. Y entonces hay que demostrar que el siguiente de n también cumple la propiedad P. Bueno, pues si tengo el caso base y el tengo el caso de inducción... Todos los números, cualquier número natural, cumple la propiedad P. Esto es lo que pone aquí. Bien, y con ese esquema ya podemos hacer la demostración. Primero, la definición de repite. Veis que es casi la misma que hemos hecho, con ligera diferencia, porque aquí en lugar del n más 1 estoy usando los constructores y es por inducción en el primer argumento, es o 0 o el siguiente de algo. Siguiente de n. Bueno, si es el siguiente de n, ¿cómo construye? Pues pone una x y después que añade, repetir n veces el número x. Bien. La función longitud, <coughs> no, la función longitud ya la habíamos definido antes. Y ahora, ¿qué es lo que quiero demostrar? Lo que quiero demostrar es que la longitud de repite n veces x es x. Vamos a hacerlo primero, ya digo que vamos a ver siempre un... Conjunto de demostraciones. Primero, una demostración <coughs> aplicativa no detallada, sin detalle. ¿Cómo empiezo la demostración? <coughs> este es el objetivo que tenemos que, que tenemos que conseguir: demostrar que la longitud de repetir n veces x es. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que le digo? Pues lo que le digo es: ahí sabéis, es aplica. ¿Qué táctica? La táctica que va a aplicar es por inducción en N. Bien. ¿Qué ha pasado al decirle cómo ha reaccionado Isabel? Pues ahora lo que me dice, dice, vale, si lo quiere demostrar por inducción en N, tiene que demostrar dos cosas. Primero, tiene que demostrar que la longitud de repetir 0 veces X es 0. ¿Eso qué es? Eso es precisamente el caso base. Y en segundo lugar, si n es un número cualquiera y se supone que al repetir n veces x su longitud es n entonces al repetir n más una veces x la longitud es n más uno bueno bien ahora tenemos que demostrar esos dos objetivos bien, pues venimos aquí el primero, como no me voy a meter en detalle Digo, por simplificación. Aplica simplificación y ya lo ha demostrado. ¿Cómo veo que lo ha demostrado? Hombre, había dos objetivos, ahora queda uno. El primero ya lo ha demostrado. Y el segundo, bueno, pues como estoy perezoso, le estoy diciendo a Isabel que se lo apañe solo, le digo también por simplificación. Le digo que lo haga por simplificación. Catapla. Pues Isabel lo no sabe demostrar. Luego, ya he terminado la demostración y se acaba. ¿Veis que esta es una demostración, bueno, poco detallada? Le he dicho, inducción en n y simplificación. La podría todavía eh, hacer más corta. En lugar de decir, simplifica el primero, simplifica el segundo, pues el simplificarlo se le aplica a cada uno de los subobjetivos. Pero si yo lo que le digo es, Aplica simplificación a todos los objetivos que tenga. Bueno, pues mira, la demostración es como anterior, pero en lugar de tener que hacer dos veces, aquí estaban los dos objetivos, digo, ¿cómo demuestra todo? Dice, por simplificación de todo. Ya está. Más corta, me he quitado un paso. Puedo seguirla haciendo más corta. Porque si le digo, en realidad qué le estoy diciendo es, primero... Lo va a hacer por inducción en N, ese es el esquema de demostración que voy a utilizar, y después por simplificación de todos los objetivos. Pues si le digo por inducción y simplificación de todos los objetivos, veis que ya la demostración se ha quedado en una línea. A ver que hay algunas preguntas. Vamos a ver. Eh, pa, pa, pa, pa, pa. También se podría poner sin más en el gas de sin tono. Y también se podría poner auto ¿Vale? son distintos esos son variantes <risa> bueno seguimos pero todo esto que vía hemos cogido la vía de la vía telescópica porque la tercera demostración tiene mucho menos detalle que la primera vamos a hacer eh, ahora demostraciones declarativas y vamos a ir a la microscópica eh, sí, vamos a ir a buscar los detalles de la demostración ¿Cómo sería la primera declarativa? Bien, yo le digo quiero hacer la demostración por inducción en n. Bueno, cuando le digo inducción en n, otra vez pone incluso me da una sugerencia que no le voy a hacer caso a la sugerencia de un patrón para hacer la demostración. Dice bueno demuestra el caso 0 y demuestra el caso cero. no le no voy a hacer caso al patrón porque quiero que se parezca a la que tenemos a mano. Entonces Primero, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que la longitud de repite 0x, es decir, corto esto de aquí y esto es lo que tengo que demostrar. Exactamente. ¿Y cómo? Bueno, esta es declarativa pero no detallada. Es decir, bueno, eso lo puede demostrar y saber solo por simplificación. Y lo demuestra. Y me deja todavía pendiente un objetivo. Ese es el siguiente. Bueno, vamos a ver cómo demostramos este objetivo. Y... ¿Cómo lo demostramos que se parezca a la que hemos hecho en la transparencia? La que hemos hecho mano. ¿Aquí qué es lo que me está diciendo? Bueno, esto es CAN un número cualquiera. Esto es lo que hay que suponer y esto es lo que hay que demostrar. Bien, pues el CAN ¿cómo se traduce? CAN. Después, lo que suponemos, que es la parte que está a la izquierda de esta flecha, lo que suponemos, pues esto lo ponemos se supone, esto es lo que estamos suponiendo y además le doy un nombre en fin, tampoco me he roto la cabeza HI, podría pues ponerle cualquier nombre, es la hipótesis de inducción, y ahora con eso tengo que demostrarlo, pero ¿el demostrarlo qué va a ser? pues el demostrarlo va a ser, otra vez, una cadena de igualdades, primero repite siguiente de x ¿quién es? X y repite NBCX la longitud de X y algo, que va a ser? Pues va a ser 1, veis que esta es la igualdad, que estoy haciendo la longitud, que va a ser? Pues va a ser 1 más la longitud, y eso lo sabe hacer Isabel por simplificación. La longitud de repite NX. ¿Aquí qué es lo que tengo que usar? En este paso, lo que tengo que utilizar es la hipótesis de inducción. ¿Veis que le digo, usando la hipótesis de inducción, la hipótesis de inducción, ¿qué es lo que me decía? Que repite n veces x vale n. Que la longitud de repite n veces x es n. Entonces aquí, cuando le digo que lo use, esa hipótesis, en lugar de longitud repite n veces x, que es lo que va a poner n. ¿Vale? Por simplificación y ya lo tengo. Bueno, pues ya he llegado a donde quería. Bueno, casi, porque yo lo, a donde tenía que llegar para que esto se, se ajuste que el la longitud de repite cdn tiene que dar siguiente DN es decir que todavía ahí quedaría un paso aquí siguiente DN y, pero eso que 1 más N es siguiente DN bueno en las 20.000 reglas de simplificación que tiene Isabel está entonces digo bueno pues búscate la vida porque ahí está ven que la demostración ha sido por inducción hemos hecho caso del razonamiento ecuacional <coughs> tenemos la estructura de la demostración pero no tenemos los detalles no le hemos dicho en cada caso realmente cuál de las 20.000 reglas de Isabel está usando bien podamos pues ir completando esos detalles <coughs> bien vamos al primer la primera parte Aquí tiene que calcular la longitud. Antes que dijimos simplificación y búscate la vida. Pero en realidad yo le puedo decir cuáles son las únicas reglas de simplificación que necesita. ¿Cuáles son las que necesita? Lo que necesita aquí es la primera regla de simplificación de repite y la primera regla de simplificación de la definición de longitud. Ya está. Veis que ya he dicho solo con esa ¿Solo con una o solo con dos? Solo con esas dos. Vale. Y ahora <ríe> queda el caso exactamente igual. Estamos en la hipótesis. Y vamos a ver los pasos. Mirad. Eh, <ríe> el primer paso al hacer de aquí. Aquí está sustituyendo. Repite siguiente, eh, siguiente de nx es x y repite n veces x. Aquí, que está utilizando? Solo la segunda ecuación del repite. Aquí, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es cambiando longitud de X con algo por 1 más longitud. ¿Aquí qué está usando? Solo la segunda ecuación de repite. ¿Aquí qué está usando? Aquí está usando solo la hipótesis de inducción. Mirad, esto lo puedo escribir de dos formas. Una, como lo tenéis, solo por la hipótesis de inducción. También le puedo ir a decir usando. La hipótesis de inducción por, bueno, eh, esto ya les digo que lo estoy usando. ¿Y qué tiene que coger de la base de conocimiento? Nada, solo por la hipótesis de inducción. Mira que por simplificación con la hipótesis de inducción. ¿Vale? Se puede escribir de las dos maneras. Y aquí hay ahora un paso raro. ¿Por qué? Vamos a ver si os explico por qué es raro y por y cómo se resuelve. A ver, en este paso, ¿qué es lo que tiene que demostrar Isabel? Que 1 más n es el siguiente de n. Pero, ¿qué regla de las reglas de Isabel me garantiza que 1 más n es el siguiente de n? ¿Cómo la busco? Uno dice, hombre, con busca teorema. Pero, fijarse que yo lo que quiero es un teorema que me diga que el siguiente de algo es lo mismo me quedo con el esquema de lo que quiero demostrar, en fin, estoy escribiendo de derecha a izquierda, que el siguiente de n es lo mismo que 1 más n, bueno, o es lo mismo que algo más algo. ¿Veis? Le estoy diciendo, busca este teorema. Y al buscar este teorema, me encuentra estos cinco teoremas, que en la base de conocimiento hay estos cinco teoremas relativos a los números naturales. Mirá que este de aquí es exactamente el que estaba buscando que el siguiente de n es lo mismo que uno más n. ¿Y cómo, se llama ese, ¿Y cómo se llama ese teorema que tiene Isabelle? Pues que el sucesor es igual a uno más con el uno en la izquierda. Bueno, como lo he encontrado, esto ya lo podía comentar porque no es parte de la demostración, lo he dejado ahí para que veáis cómo se puede demostrar los teoremas que se están usando, como ya lo he encontrado, digo, bueno, pues usa ese. Bueno, ese, solo eso, solo ese, ese lema. <coughs> bueno, con eso ya tengo que la parte izquierda coincide con la parte derecha y luego por el hecho ya lo tengo la demostración completa. Veis que aquí todos los pasos esta es declarativa detallada. ¿Por qué es detallada? Porque en todos los pasos le estoy diciendo cuáles son las únicas reglas de simplificación que tiene que usar en esos pasos. ¿Vale? Así que se puede hacer declarativa o aplicativas, pero en cualquier caso detallada. ¿Vale? Bueno, seguimos. Ya hemos visto razonamiento por inducción sobre los números naturales. Vamos a ver ahora razonamiento por inducción sobre listas. Las listas, tengo que volver a cambiar de ventana ¿cómo se hace una demostración para todas las listas? pues parecido a los números naturales ahora en lugar de demostrar la propiedad para el cero que hay que hacer en el caso base demostrar que la lista vacía tiene la propiedad, y en el caso inductivo, pues cojo un elemento cualquiera, una lista cualquiera, y construyo esta lista. ¿Qué es lo que supongo? Pues que el IS cumple la propiedad, y sea quien sea el I, hay que demostrar que la lista obtenida añadiendo el elemento i a IS, sigue teniendo la propiedad. De esta forma, si empezamos por el vacío y le vamos y cada vez que le añadimos un elemento, la propiedad se conserva. Bueno, pues todas las listas tienen la propiedad. Pues todas las listas se construyen a partir de la vacía añadiendo elemento a elemento. Bueno, para ver un caso de aplicación, <coughs> vamos a demostrar que la eh, concatenación de listas tiene la propiedad asociativa. <coughs> Primero... Vamos a recordar cuál es la definición de la concatenación, que tiene dos ecuaciones, eh, que tiene dos ecuaciones, eh, ¿qué ha pasado aquí? Se está haciendo por recursión en el primer argumento. Si el primer argumento es la lista vacía, al concatenar con IS me va a dar IS. Esta es la primera ecuación. Y la segunda. Si el primer argumento no es la lista vacía, pues tendrá un primer elemento y un resto. ¿Quién va a ser el primer elemento del resultado? El primer elemento de la primera lista. ¿Y el resto? Pues el resto del resultado es concatenar el resto de la primera con la segunda. Y lo que quiero demostrar es... Que se cumple, que la concatenación cumple la propiedad asociativa. Bueno, aquí hay <coughs> primero una cuestión que de las tres listas que tengo, tengo la lista XS, s y ZS, de esas tres listas, ¿en quién tengo que hacer la inclusión? ¿En las X, en las Y o en las Z? A ver, alguien que tenga alguna conjetura. Sobre las XS, en las IS o en las ZS. A ver, alguien que diga algo, aunque solo sea que sí, que se escuche. ¿En dónde se hace la inducción? En XS, en s, en ZS da lo mismo. ¿Ok? En XS, lo que dice Pilar. ¿Y por qué en XS, Pilar? ¿Por qué en XS? Bueno, más o menos, efectivamente es porque, como la definición de la concatenación él ha hecho, la ha hecho en el primer argumento, lo de nombre lo de menos, en que se podría llamar de otra forma, es que, como la definición la ha hecho en el primer, eh, por inducción, en el primer argumento, mirad, entonces tengo que coger la que está siempre primero. Aquí xs está siempre en primero. ¿Por qué no la puedo hacer? en IS, porque IS aquí está en el segundo ¿y por qué no lo puedo hacer la ZS? porque la ZS siempre está en el tercero si la definición la hubiese hecho por inducción en el segundo argumento entonces la demostración la tendría que hacer en la ZS depende, en qué argumento, depende de en qué argumento haya hecho la definición bueno, una vez que sabemos que lo queremos hacer por inducción en XS el caso base, ¿qué sería? Bueno, pues cuando la lista es vacía, sustituyo XS por la lista vacía y por la definición, por la primera ecuación de la concatenación, como es la lista vacía, pues me queda ya ISZS. <coughs> la parte derecha, sustituyo XS por la lista vacía y por la primera la concatenación de la lista vacía con IS me va a dar IS. Por tanto, los dos son iguales y ya está. Es decir que para el caso base, en realidad, y eso es importante, ¿en qué me he apoyado? Pues simplemente en la primera ecuación de la concatenación. Y en el caso inductivo, bien, pues supongo que la lista XS es una lista compuesta, tiene primer elemento A y resto AS. ¿Qué es la hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción lo que dice es que el resto, para la S, se cumple la propiedad. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? Bueno, pues que si en lugar de AS lo que pongo es A2.AS, bueno, pues la propiedad se sí tiene que seguir cumpliendo. Bien, esta es la ecuación que tengo que demostrar. ¿Y cómo la voy a demostrar? Otra vez, con una cadena de igualdades. Empiezo por la parte izquierda. ¿Qué es lo que puedo utilizar aquí? Hombre, la segunda ecuación de la concatenación, esto que me va a dar A y la concatenación de AS con IS. pero esto de aquí, quién es? Es la parte izquierda de la hipótesis de inducción. Luego lo puedo sustituir por la parte derecha. Me queda esto. ¿Y qué es lo que he utilizado? La hipótesis de inducción. Otra vez. Si considero la segunda ecuación de la concatenación, esta concatenación, mira si lo queréis de abajo arriba o de derecha a izquierda. Esta quién es? esto me va a dar el a y la concatenación del resto y otra vez por la segunda porque esto quiere es? esto es a concatenado eh, vamos a añadido a esta lista eso es lo mismo que la concatenación de as con a. y esto de aquí es exactamente a donde tendría que llegar bien vamos a ver ahora cómo esta demostración <coughs> Por inducción, que ya es un poco más interesante porque hay inducción sobre lista, se puede también verificar en Isabel. Bueno, que no se me olvide, cambio otra vez la ventana. Nos vamos a donde está Isabel y vamos a verlo. Primero, mirad lo de siempre. ¿Cómo se llama ahora el esquema de inducción para las listas? Si el de los naturales era nat.indut, pues el de la lista es lo mismo, pero en lugar de naturales, listas. Y si lo veis, el esquema, que me dice? Pues lo que hay que demostrar es que la propiedad se cumple para el vacío y aquí, que lo dice? Pues sea xxs un elemento y una lista cualquiera. Supongamos que el xs tiene la propiedad. Entonces, cuando le añado un el elemento, la propiedad se tiene que mantener. Esto es exactamente el caso inductivo y esto de aquí, y esta parte de aquí es la hipótesis de inducción. Bueno, pues en ese caso todos los elementos, el vacío lo cumple. Y cuando añado un elemento se sigue cumpliendo, pues todos los el elementos lo cumplen. Bien, pues vamos a ver la definición de concatenación. Veis que la definición es la misma que hemos visto en Haskell Y la propiedad. Y como siempre... A la propiedad nos vamos a acercar con distintas demostraciones, no una, sino varias demostraciones. Bien, ¿cuál es la primera demostración que vamos a ver? Pues la primera va a ser aplicativa. Y en la demostración aplicativa, ¿qué es lo que le digo? Lo que le digo es que quiero aplicar inducción en XS. ¿Y qué me pone? Bueno, pues hay dos problemas. Primero, para el caso que XS sea vacío. Y segundo, pues sea a un elemento cualquiera, XS, supongamos que la propiedad se cumple con el XS y hay que demostrar la propiedad cuando en lugar de XS lo que estoy considerando es A añadido a XS. Bueno, la primera de aquí. <coughs> la primera es, se puede demostrar... Por simplificación, la segunda también, y encima no, bueno, me he quitado lo de los dos casos y ¿eh? es, bueno, ya veis una aplicativa poco detallada, porque aquí lo he dicho, bueno, pues que Isabel se busca la vida y entre los 20.000 teoremas, pues busque cuál tiene. La puedo ya hacer todavía más corta, porque estas tres líneas se podrían quedar en una, es decir, por inducción y simplificación. ¿Y la inducción dónde lo estás diciendo? Xs. ¿Qué hubiese pasado si le digo, si me equivoco y pongo inducción? Ah, vaya, de vez en cuando, inducción en IS. ¿Veis que lo intentaría demostrar, pero no lo consigue? Eh, eh, lo dejo como estaba, se ve incluso más claro aquí. ¿Qué pasa si aquí le digo inducción en IS? ¿Veis que, hombre, lo intenta? Aquí pone IS vacío y aquí pasa del IS a este. Le digo, simplifícalo todo. Cuando le digo que, lo que todo por simplificación, bueno, aquí no sabe porque no sabe cómo demostrar que la concatenación, cómo seguir simplificando. Y bueno, es que no lo va a poder hacer. Porque la hipótesis de inducción, la inducción la tenemos en la primera variable, en la XS. A ver, que de vez en cuando. Ahora. Bueno, vamos a pasar de las demostraciones aplicativas y la automática, vamos a pasar a la demostración declarativa. Y la primera es declarativa sin detalle. Después ya completamos los detalles. Veamos. Primero. Le decimos que quiero hacer la demostración, y aquí es el método de demostración que voy a utilizar. La demostración va a ser por inducción en XS. Y me escribe los dos objetivos. También me hace una sugerencia, pero no le voy a hacer caso a la sugerencia por la misma razón, porque quiero que se parezca a la que hemos hecho más Bueno, la primera, ahí lo único que usábamos era simplificación y listo. Entonces nos queda la siguiente. ¿Cómo traduzco esto? Bueno, pues tengo que coger un elemento y una lista. Eso es lo que he puesto. Lo que pasa es que, en fin, para que se parezca, pues no le he puesto A, sino le he puesto X. Es lo mismo. ¿Quién es la hipótesis de inducción? ¿Qué es lo que supongo? Esta parte de aquí. Esta parte de aquí es lo que estoy suponiendo. ¿De acuerdo? Esto es lo que estoy suponiendo y le pongo una etiqueta. A eso lo voy a etiquetar, a esa fórmula, con HI. Eh, igual que antes, hipótesis de inducción. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es esta igualdad. ¿Cómo lo voy a demostrar? Con otra cadena de igualdades. Vamos a ver la cadena. En el primer paso, mira, yo tengo aquí concatena XXS. Bueno, este X lo puedo sacar por la definición de concatena y ya está. En el siguiente caso, aquí qué es lo que tengo. Pues aquí <coughs> lo que tengo. Eh, concatena eh, perdón, concatena entonces, concatena la concatenación de XS y S con ZS bueno, pero eso era la hipótesis de inducción es decir si os fijáis, la hipótesis de inducción ¿qué es lo que me decía? pues esta parte de aquí ¿veis? esta parte de la parte izquierda es precisamente la parte izquierda de la hipótesis de inducción. Luego la puedo sustituir por la parte derecha. La sustituyo por la parte derecha. ¿Y cómo lo sustituyo? Por simplificación. Pero es lo que he usado. Después, ¿qué es lo que estoy usando? Bueno, otra vez lo que estoy usando varias veces son la definición de concatena. Le digo, eso ya es simplificación. Ahí no tiene que usar hipótesis de inducción ni, ni nada raro. Simplemente la regla de simplificación que tiene un y ya hemos llegado a lo que queríamos esta es la parte derecha de la igualdad que me interesaba entonces finalmente ya lo tenemos completo tenemos completo la estructura de la prueba ¿qué es lo que nos falta? los detalles de la prueba los detalles que aquí le hemos hecho todo por simplificación pero ahora queremos decir simplificación con esta regla no solo simplificación bueno, pues vamos a ver cómo llenamos los detalles. Bien. Primero, para hacer la primera igualdad, ¿qué es lo que estamos utilizando? Lo que estamos utilizando, ¿qué regla de simplificación estamos utilizando? La primera igualdad de la defensión de concatena. Pues eso es lo único que hay que demostrar. Eso lo puede hacer simplemente, únicamente, usando únicamente esa regla. Bueno, vamos a continuación. Aquí está la demostración. Bien. Eh, esto es lo que supone. Aquí que hemos usado. Aquí lo que hemos usado es la segunda ecuación de la definición de concatena. Aquí que hemos usado la hipótesis de inducción y qué más. Nada simplificación pero sin ninguna regla. Solo el mecanismo de simplificación. Aquí que hemos utilizado solo la segunda ecuación de concatena. Y al final... Lo que tengo cuando finalmente uno la parte izquierda de la primera ecuación con la parte derecha de la segunda, eso es lo que tengo en el esto. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenía. Ya veis que esta segunda demostración es de declarativa, pero detallada, porque en todos los pasos que estoy usando, sin only, sin only, sin only también, sin only, o esto. ¿Vale? Esas son las demostraciones que he buscado Bien. Vuelvo otra vez a cambiar. Vuelvo a la transparencia. Cambio de ventana. Vuelvo a la transparencia. Eh, bueno, es eh, que esto es la identidad por la izquierda. Bueno, antes, vamos a ver, pero antes de, de, de seguir, vuelvo otra vez a, a, a isabel Vuelvo a Isabelle. Y sur, surge una pregunta. Acabamos de demostrar que la concatenación es asociativa. Eh, ¿Es conmutativa? Pregunta. A ver, ¿a alguien que conteste. ¿la que con castenación de dos delitas cumple la propiedad conmutativa? ¿Sí o no? Vale, vale. <risa> vale, no. Entonces, si yo le digo a Isabel que me demuestre la propiedad conmutativa, ¿qué creéis que va a hacer? ¿Me mostrará? ¿O qué? ¿Se colgará? ¿Qué creéis que hará? lo que dice enrique dará un contraejemplo efectivamente puede, porque isabel lo podemos usar para las dos cuestiones Lo podemos usar para demostrar y también para refutar refutar es un contraejemplo por eso muchas veces cuando decide si esto es verdadero decidir qué significa o construye una demostración o construye un contraejemplo si tengo una demostración es verdadero si tengo un contraejemplo es falso bueno vamos a ver cómo eso lo hace y saber vamos a refutar que la concatenación sea conmutativa mira <coughs> eh, que si yo le digo <coughs> demuestra no me da ni tiempo el cuiche salta y me dice acabo de encontrar un contraejemplo porque si la lista tiene, la primera lista es la lista A2 y la segunda es la lista A1, al concatenar XS con IS me da A2, A1, y al concatenar IS con IE, con XS me da A1, A2, y A1 y A2 no tienen por qué ser iguales. Está claro de que cuando tenemos un contraejemplo, bueno, cuando le enunciamos algo falso a, a Isabel, sin nada, encuentra un contraejemplo y por dejarlo aquí, el OPS pues, bueno, lo dejo ahí, pero abandono la prueba porque ya me ha convencido y saber de que esa demostración es fácil. Ahora sí. Ahora vuelvo otra vez a la a la transparencia y vamos a demostrar que la identidad ese que nos supo demostrar cuando hicimos los de y ese que la lista vacía también es el elemento de identidad para la operación de concatenación por la derecha eso qué quiere decir pues que XS más concatenado con la lista vacía va a dar XS ¿y cómo se demuestra? Hombre, no me voy a parar en los detalles esta es una demostración muy sencillita en el caso base y en el caso inductivo. Pero hay que hacerlo por inducción. Bueno, vamos a traducir también esta demostración a Isabel. Vamos a ver cómo Isabel puede verificar que esta demostración es correcta. Otra vez, volvemos a Isabel. Y lo tenemos aquí. Esta es la propiedad que quiero demostrar. Aquí no hay mucho donde elegir. Eh, aquí no tengo más de una variable así que voy a hacerlo por inducción en XS cuando le digo que lo voy a hacer por inducción en XS, ¿qué hace? caso vacío, que XS sea vacío o caso en que lo supone para XS y se tiene que cumplir cuando a XS le añado un elemento bueno esto no tiene ninguna dificultad se hace todo por simplificación podemos simplificar la prueba es decir, por inducción en XS y simplificación. O podemos intentar reproducir la que teníamos en las transparencias, la que habíamos hecho a mano, y vamos a la demostración declarativa. Mirad, y hay un detalle que quiero comentar. Mirad, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí? Lo vamos a hacer por inducción en XS. Cuando le digo esto me pone caso base, hay que demostrar el caso base y el caso inductivo. Bien, el caso base, bueno, como estoy en una, sin meterme en detalles digo, por simplificación, con tus reglas. No me pongo en capa. Y a continuación me dice, bueno, pues tiene que coger un elemento, una lista, suponer que la lista cumple la propiedad y que cuando le añade el elemento a la lista la propiedad se sigue cumpliendo. Vale, bueno, pues entonces digo, pues cojo el elemento X, la lista XS y aquí os dais cuenta que hay una un aviso y el aviso es que hombre eh, x tendrá un tipo xs tendrá un tipo y a priori Isabel no sabe qué pasa entre el tipo de x y xs claro cuando los unen cuando los unen ya sí se va a dar cuenta que es el mismo pero hasta que no lo unen se quedaría en una especie de en el limbo decir si, bueno esos dos tipos son iguales el de x y el tipo de los elementos de XS es el mismo, no, no lo sé. Y ese es el aviso que me pone aquí. ¿Vale? Después veremos cómo eso se puede, se puede eliminar. Bien, salvo el problema del aviso, la hipótesis de inducción que estamos, la hipótesis de inducción es que XS cumple la propiedad. Eso es lo que tengo aquí. Bien, y hay que demostrarlo. ¿Cómo? Con la cadena de igualdades. En el primer paso. XXS, el X lo saco fuera, eso por simplificación. En este paso es donde estoy utilizando la hipótesis de inducción. Fíjense que aquí lo que estoy haciendo, en lugar de con XS lista vacía, que tengo aquí, que es lo que voy a escribir, la parte derecha, la parte derecha aquí, XS. ¿Vale? Y en el último paso, como ya he llegado, pues ya lo tengo. Ya he completado la demostración y ya está. Y aquí había un problema de tipos. Cada vez que tengáis problemas de tipo, le podéis decir a Isabel que os muestre los tipos de los objetos. Mirad, lo voy a poner aquí. Pero lo voy a poner delante. Control-X. Lo voy a poner delante de la prueba para que veamos qué pasa con los tipos. Ahora lo que le estoy diciendo es, enseña los tipos. Entonces, cuando vea el teorema, mirad que pone eh, el teorema pero también me está diciendo las variables de qué tipo son es decir, XS es una lista cuyos elementos son del tipo A bien, hasta aquí no hay problema el problema estaba aquí aquí sabía quién era XS <coughs> eh, pero no podría determinar muy bien el tipo de A bien, para que eso no pase esto lo voy a dejar comentado porque el mostrar los tipos se hace muy pesado la lectura por eso, por defecto, está deshabilitado ¿Eh? para que eso no pase como yo sé que X tiene que ser del mismo tipo que XS para que no me dé este aviso ¿qué hago? pues le especifico los tipos entonces, cuando le digo sea X, le digo sea X un elemento de tipo A y xs quién es, le pongo el y, y xs quién es, xs es una lista de elementos cuyo tipo son a, los tipos de los elementos de la lista, veis que ahora no hay ningún mensaje de error, porque ya el posible problema que podría tener con los tipos, porque x y xs podrían ser de tipos distintos, ya lo ha resuelto, vale, así que cada vez que os salga el aviso, podría hacer dos cosas, una Olvidarse del aviso y dejar que Isabel lo arregle cuando tenga más información o hacerle caso al aviso y entonces precisar los tipos del objeto que estáis trabajando. Aparte de este detalle, de fijar lo tipo, el tipo, la demostración sigue siendo como la anterior. Veis que la estamos haciendo, pero a la hora de decir la regla de simplificación no le estoy especificando ¿Qué regla de simplificación usa? Vamos a completar esos detalles. Vamos ya a la demostración declarativa detallada y en todos los pasos pone la regla que está usando. En el primer paso, ¿qué regla de simplificación está usando? Bueno, simplemente lo que está usando es la primera ecuación de la concatenación. ¿Vale? Bueno, aquí, en este paso, cuando hay pasados de concatena xxs que ha usado la segunda regla de la definición de la concatenación aquí solo la hipótesis de inducción y aquí uniendo ya está ¿Vale? bueno pues con eso ya tenemos la ya tenemos la demostración completa